Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y empezamos con una serie nueva en el canal, que es Pokémon Luna Nuzlocke. Para empezar, en el capítulo denominado Capítulo 0, voy a dar las reglas de este Nuzlocke. Para empezar, y como primera regla norma principal, cualquier Pokémon que se debilita es considerado muerto. No se puede volver a utilizar más en el juego. Los Pokémon que estén muertos serán sorteados en mi canal de YouTube. En segundo lugar, solo se puede capturar el primer Pokémon encontrado en cada área. Solo puedo utilizar Pokémon que haya capturado yo mismo, evidentemente. Y solo se puede intercambiar con el propósito de evolucionar un Pokémon que evoluciona a través de intercambio. En tercer lugar, solo se usarán objetos encontrados en el juego. No se pueden comprar objetos en las tiendas, a excepción de repelentes, Pokéball y si hubiera alguna base, pues... decoración de base, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, se considera que una derrota en combate es sinónimo de Game Over, incluso si hay Pokémon que no se hayan usado en la caja del PC. En el caso de que esto ocurra, tras el Game Over, la serie Pokémon Luna Nuzlocke acabará, inmediatamente el juego continuará como una serie nueva siendo Pokémon Luna Gameplay en mi canal de YouTube, pudiendo usar todos los Pokémon almacenados en la caja. Y en quinto y último lugar, todo Pokémon debe tener un apodo de un suscriptor de mi canal, pues hasta aquí las normas del Nooblog, y ahora mismo empezamos con la serie. Hasta ahora, ah. ¡alola a todos!